Buenas a todos, hoy les vamos a hablar de la estrategia Logo 1 que utilizamos para el broker IQ Options. Con esta estrategia vamos a utilizar las velas en una temporalidad de un minuto y nuestras operaciones van a ser a dos minutos o a un minuto 30 pero es decir, siempre utilizaremos el segundo reloj. ¿Cuáles son los indicadores que utilizamos para obtener confirmaciones de cuándo operar con esta estrategia? Bueno, ellos son bandas de Bollinger, configurados en periodo de 6, desviación de 2, 2 EMAS, una 100 del tipo EMA y la otra 50 del tipo SMA. El oscilador estocástico, configurado 333, con una sobrecompra de 80 y una sobreventa de 20. Y el RSI, con un periodo de 7 y sobrecompra de 85 y sobreventa de 15. ¿Cuándo operar con esta estrategia? Bueno, las confirmaciones que buscamos con los indicadores son que el RSI y el estocástico estén ambos sobrecomprados o sobrevendidos. Es decir, que ambos estén por encima de la línea superior o inferior que configuramos anteriormente. El estocástico se va a estar moviendo todo el tiempo y vamos a esperar que la línea azul rompa con la roja. O mejor dicho, vamos a adelantarnos a ese movimiento. ¿Cómo sabemos cuándo la línea va a romper? Bueno, porque se están besando, se dice. Es decir, que ambas líneas se están tocando en ese momento. Obviamente, si están sobrecompradas o sobrevendidas, es muy probable que se rompan. Esta estrategia tiene mayor efectividad si operamos a favor de la tendencia. Sí, se puede operar a contra tendencia, pero vamos a estar reduciendo nuestras posibilidades de una operación exitosa. Por eso es que siempre debemos mirar la tendencia en varias temporalidades. Cuanto mínimo, mirarla en la temporalidad de un minuto, es decir, la temporalidad que estamos usando para operar. En resumen, cuando los indicadores nos den una sobreventa, vamos a realizar una compra. Y cuando nos den una sobrecompra, vamos a realizar una venta. Cuando no operar con esta estrategia, que es igualmente importante a tener en cuenta que cuando operar. Cuando las gemas estén cruzadas o encima de las velas. Esto puede estar indicando que la tendencia no es clara, por lo cual no vamos a saber para dónde operar. Cuando el mercado esté lateral, igual que con las demás anteriormente, es porque no hay una tendencia clara. O cuando el mercado esté consolidado en un precio específico. Algunas observaciones y consideraciones extra. Bueno, los soportes y resistencias son una parte importante de esta estrategia también, como cualquier otro. Si los tenemos en cuenta, lo podemos usar como una confirmación extra para saber si operar. Con una compra o una venta. ¿Podemos operar a contratendencia? Sí, pero estaríamos operando durante un pullback del mercado y esto va a reducir la efectividad de la estrategia. Esto no quiere decir que no se gane operando a contratendencia. Quiere decir que vamos a tener menos posibilidades de realizar una operación exitosa. Podemos usar las bandas de Bollinger como una confirmación extra. Si las velas están por fuera, ya sea de la banda superior o inferior, esto también indica una sobrecompra o sobreventa del mercado. Las gemas en esta estrategia suelen actuar como imanes. Es decir, si las velas están alejándose de ambas gemas, tenderán a volver hacia ellas. O sea, si están por encima de las velas, es muy probable que esté a punto de bajar el precio de la divisa. Y si están por debajo, es muy probable que suba. Recuerden que operar en binarias es un conjunto de confirmaciones. Y que cada confirmación que le puedan sumar por sus cuentas, ya sea por acción de precio, soportes, resistencias, Fibonacci, va a ayudar a que ustedes tengan un mayor porcentaje de operaciones exitosas.